Hola, ¿cómo están? Soy Denis Valverde, presidente de la Red sorolaria de Personas Trans por la Dignidad respetrans, Trans. Y en este día, en el que tenemos la memoria trans, el recuerdo de las personas trans, yo te recuerdo, queridas amigas, que este año partieron dejando huecos muy grandes, difíciles de llenar. Con sus ausencias, nos faltan voces, para seguir gritando por una lucha, por un trato de igualdad y de equidad. Hay mucho dolor que no se calma, tantos recuerdos compartidos, cuánta falta nos harán, pero lo más importante, que nos dejan su legado, porque ya es historia escrita desde las mismas entrañas, lugar donde anida el coraje por vernos siempre tan amenazadas, tan agredidas, tan violentadas, llenas de amor y de esperanza, porque las que seguimos vivas seguiremos alzando la voz por cada una de ustedes, que la gente sepa que aquí estamos, continuando la lucha por ustedes, por ti, amiga y maestra Lorena Borjas, por ti, Alba Ramón, por ti, Lealdana querida, por ti, talentosa Alejandra Victorino, y por último, mi estimada Berito Mazón, seguirán en nuestros recuerdos, motivándonos siempre que alguna flaquee. Gracias por siempre, hermanas, suya siempre, Denise Valverde.